luego irá ya en la mañana, bisteco metála negocio a tiempo a mañana la revillera burro tu bermatzen ez duen, movilista se vino usted a patrón aláp erosmenal meena vermuta en el dueño plantamiento epíndido mañana mañana a de la urremo Daya de Norberta y Caeso, hoy se ha celebrado la undécima reunión de la, de la negociación del convenio del metal de Vizcaya. Y hoy, tras diferentes movilizaciones en el sector en la que se incluyen tres días de huelga, la patronal vuelve a insistir en una nueva propuesta en no mantener el poder adquisitivo de, los, de las trabajadoras de este sector. Además, mantiene todas las medidas regresivas que ya propuso en su, anterior, en su anterior propuesta. Esto nos aboca a nuevas movilizaciones en el sector del metal de Vizcaya. El 26 de septiembre será la próxima reunión. Nos mantendremos informados.